Vamos a ver en este vídeo cómo podemos redimensionar y recortar una imagen que ya ha sido obtenida desde una cámara de fotos o bien que hayamos descargado desde una página web. Para ello vamos a usar el editor de imágenes Gimp, que es un programa totalmente gratuito y del que existen versiones para Windows, Mac y Linux. Una vez que hayamos abierto el programa, nos procederemos a abrir la imagen. Para ello iremos al menú Archivo, a la opción Abrir seleccionaremos la imagen que queramos abrir y pulsaremos en abrir en este caso estoy abriendo una imagen de 8,7 MB y que tiene unas dimensiones de 4288 x 2848 píxeles como veis es una imagen de casi 9 MB y eh, no sería conveniente subirlo a nuestra página web para que acompañe a un texto una vez que hayamos eh, abierto la imagen y la estemos visualizando, en la parte inferior podemos ver el zoom con el que estamos viendo la imagen, Esta puede visualizarse a distintos eh, porcentajes, en este caso lo estoy visualizando a un porcentaje del 25%. Si quiero escalar la imagen, me procederé a ir al menú imagen, a la opción escalar la imagen. Una vez que pulse ahí, podré ver el tamaño de la imagen, la anchura y la altura bueno, voy a proceder a abrirlo de nuevo que al estar grabando este vídeo se cierra la ventana eh, procede, puedo ver la anchura, la altura de la imagen y la resolución en píxeles por pulgada que tiene dicha imagen en este caso quiero que la parte más larga de la imagen, en este caso la anchura sea de 300 píxeles para ello pulsar en 300 con el teclado y como esta opción la tengo activada me calculará automáticamente el programa la proporción adecuada para que se mantenga la proporcionalidad de la imagen la resolución adecuada para insertar una imagen en una página web es de 72 píxeles por pulgada con lo cual cambiaré este 300 por 72 y al pulsar aquí como tengo seleccionado esto me pondrá la misma resolución en vertical tanto en horizontal como en vertical escalamos la imagen y aquí veremos la imagen escalada voy a poner al 100% el zoom para verla y esta sería nuestra imagen con 300 píxeles de ancho bien quiero guardarla como un jpg para poderla utilizar y subir a, a mi página web para ello usaré eh, la opción exportar que está sobre el menú archivo no la de guardar como porque guardar como y guardar una copia lo que va a hacer es eh, guardar con la extensión propia del programa si uso guardar lo que estaré haciendo es sobreescribir la imagen original, con lo cual ya no tendré la imagen grande por si más adelante lo quiero utilizar. entonces Pulsamos en exportar, voy a poner un título que identifique esta imagen de 300 píxeles, seleccionaré el tipo de archivo que quiero, en este caso quiero un archivo de jpg y daré a exportar. JPG tiene una peculiaridad y es que acepta compresión en la imagen, Esto, este, este programa y muchos otros programas lo llaman calidad, cuanto mayor es la calidad, menor es la compresión. En este caso voy a poner una calidad de 70, que es una calidad eh, bastante alta donde no, se, no hay una pérdida de nitidez considerable, pero sí ganamos en reducción del peso en kilobytes del archivo. Daremos a exportar y tendremos creada la imagen. Como veis, ha pasado a 39 kilobytes desde 8,7 megabytes que ocupaba antes. Bien, voy a cerrar de nuevo la imagen. Le voy a decir que no quiero guardar los cambios para que no me sobrescriba la imagen original y la voy a volver a abrir. En este caso voy a proceder a, a recortar el, el animal, el ciervo que, que está en la, en la imagen de manera que aparezca más solo él, digamos, en la imagen. Para ello, me iré en la caja de herramientas a la herramienta de selección de rectángulos, que es esta. Esta herramienta de selección me permite seleccionar cualquier parte que quiera. Es decir, lo puedo seleccionar así y con cualquier altura y anchura deseada. Las imágenes tomadas con una cámara de fotos siempre tienen una proporción de aspecto fijo que es de dos tercios o de tres medios, en función de si es horizontal o vertical. En este caso, como sí que quiero que se mantenga la proporcionalidad de la imagen, voy a seleccionar en las opciones de la herramienta que sea fijo con una proporción de aspecto de dos tercios. Sería, como veis, dos tercios. Lo que me hace es una foto vertical. Si la quiero horizontal, sería tres medios. Selecciono la imagen, el trazo de la imagen que quiera. Por ejemplo, ahí y una vez que tengo seleccionado el recuadro que quiero pulso en imagen recortar a la selección bien como veis ya tengo recortada la imagen y podré de nuevo pulsar en imagen escalar la imagen para escalarla como veis sigue siendo todavía de 3290 x 2193 la puedo escalar a 300 como hemos hecho antes con 72 píxeles por pulgada escalamos la imagen bien voy a ponerla al cien para verla y voy a proceder a guardarla también como jpg. Igual que antes selecciono la extensión del, del archivo que quiero, jpg, e igual que antes selecciono una calidad de 70. Le doy a exportar y tendré mi imagen recortada.